A finales de 2019 presentamos el proyecto de una exposición sobre María do Carme Krukenberg. Mais a COVID paralizó aquella iniciativa. Una vez pasados los tiempos más agudos de la crisis, la Deputación manifestó su deseo de retomar a nuestra idea y e hoy podemos compartir con vos esta inauguración. Objetivo de esta exposición no es otro más que ser un nuevo reencontro con Carmen Krukenberg, de una autora que es fundamental hoy y e sin acá no podemos entender la literatura galega de la segunda mitad del século XX, una mujer, insisto, vocacional, una escritora vocacional que puso por diante siempre a libertad en su vida y en su obra. Solo quería remarcar que mamá era moderna, ...absolutamente moderna, pionera en muchas cosas y poeta desde que recuerdo siempre. Carmen Kruckenberg fue una persona excepcional, polifacética, visión global... ...360 grados en su forma de concebir a propia cultura. Porque él era un acervo de cultura. Carmen Kruckenberg con su poesía... Marca un hito en el de Galicia. María de Carmen Krukenberg era a voz de una mujer poderosa, muy adiantada o su tiempo, como tantas otras mujeres que no permitieron. Que sociedades machistas que consideran que no tenemos espacio, pues logren que eso sea realidad de ela, e, por lo tanto, una referente para tantas de nos.